Navidad, Navidad, Navidad Ya llegó la Navidad paz en la tierra ha nacido Jesús nuestro Dios Navidad, Navidad, Navidad, Navidad Vamos todos a adorar Navidad, Al Salvador, al Hijo de Dios que nos trae la paz y el amor Reunida y alegre está Celebrando que Cristo nos vino a salvar En aquella noche gloriosa Noche gozosa de la Navidad Un ambiente distinto se puede sentir Cada vez que la Navidad vuelve a venir Se reúnen familias, se curan heridas Nos dieron una, una paz sin igual Navidad, Navidad, Navidad Ya llegó la Navidad en el cielo, paz, en la tierra ha nacido Jesús nuestro Dios Navidad, Navidad, Navidad, Navidad vamos todos a adorar Navidad, Navidad, Al Salvador, al Hijo de Dios que nos trae la paz y el amor Es de un bello regalo gozar Una rica cena poder disfrutar No es un árbol repleto de luces Ni una, una tarjeta, tarjeta con frases de paz Navidad es algo que va más allá El nacimiento de Cristo, eso es Navidad El amor hecho hombre, Dios con nosotros hermanos Eso es Navidad Navidad, Navidad, Navidad, Navidad. Ya llegó la Navidad ¡Gloria en el cielo, paz en la tierra! ¡Ha nacido Jesús nuestro Dios! ¡Navidad, Navidad, Navidad! Navidad ¡Vamos todos a adorar! Navidad, ¡Al Salvador, Navidad, al Hijo de Dios que nos trae la paz y el amor! ¡Al Salvador, al Hijo de Dios que nos trae la paz!